Hola a todos y bienvenidos a A ver si quedamos. Hoy os traemos los favoritos, beauty, en este caso, de 2020. Como estábamos viendo que nos iba a quedar un vídeo bastante largo, hemos decidido dividirlo en eh, sección beauty y sección random. El vídeo random va a estar de lo más emocionante. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Cosmética. Bueno, antes de nada os quiero explicar un poquito cómo, cómo es mi piel. Tengo una piel maravillosa. Es una piel atópica, grasa, con tendencia a deshidratarse y también al acné, en mi caso, hormonal. Entonces, debido a toda la situación que hemos vivido durante el año 2020, pues ha hecho estragos en mi piel por un lado, pues la ansiedad generada por la cuarentena, el uso de la mascarilla... Yo estaba utilizando algunos ácidos y a lo mejor productos que no eran los más adecuados para la situación de mi piel en ese momento. Por lo que acabé con la barrera protectora de la piel hecha, vamos, trizas. <risa> Entonces eh, decidí cambiar completamente mi rutina. Eh, de los productos que he incorporado ha habido tres que me han gustado muchísimo y con los que realmente sí que he notado diferencia de lo primero de lo que os voy a hablar es de este limpiador CeraVe es súper conocido por aquí por Youtube, por redes sociales este en este caso es el de piel normal a seca no lleva fragancias y eh, lo pueden utilizar pieles sensibles tiene tres ceramidas, ácido hialurónico y también es rico en niacinamida es un limpiador que no hace espuma es muy suave, es como si fuera una cremita. La verdad es que a mí me encanta aplicarlo en la piel. Pero entiendo que a muchas pieles grasas no les guste esa sensación. Lo bueno de este, de este limpiador es que no deja la piel nada tirante, nada tensa. Yo la noto súper jugosa y agradable. Y es por eso por lo que me gusta muchísimo. A mi rutina también incorporé dos productos de The, The Ordinary. Voy a comenzar con este primero. Es en niacinamina al 10% con un 1% de zinc. Quiero hacer una advertencia antes de explicaros este producto, no utilicéis este producto si estáis utilizando vitamina C, no los utilicéis en la misma rutina, vale, importante, separadas, si queréis utilizar tanto esto como vitamina C una por la mañana y la otra por la noche, ¿vale? Pero nunca juntas, al igual que el ácido salicílico, no es recomendable. Entonces sí, ahora vamos a seguir con el producto. La niacinamida es un derivado de la vitamina B3, que lo que hace es proteger a la piel de los daños que pueden causar los rayos UV. También es bueno para el enrojecimiento de la piel, desinflama... Al ir mezclado con un 1% de zinc, esto hace que se regule el sebo de la piel. El otro producto que he incorporado a mi rutina es el ácido hialurónico al 2% junto con B5 o pantenol. En este caso el ácido hialurónico es vegano y contiene los tres pesos moleculares, por lo que va a penetrar e hidratar en distintas capas de la piel. A su vez la vitamina B5 va a proteger esa barrera cutánea y va a evitar que se nos vaya la hidratación de la piel. Desde que he incorporado estos productos he notado un gran cambio en mi piel, la noto mucho más hidratada y flexible, cosa que antes, eh, hace, no sé, hace seis meses la tenía súper tirante y muy, muy desagradable. Gracias a esto no estoy teniendo ningún tipo de estema en la piel. Por otro lado, os comento que soy gran fan de los aceites, sí, una piel grasa, fan de los aceites, pero desde hace años, en mi caso, al tener la piel grasa, utilizo aceites no comedogénicos, ¿vale? Como puede ser el aceite de jojoba que además ayuda a reequilibrar el sebo de la piel, como el aceite de argan que es buenísimo, sobre todo también para pieles maduras, ambos se pueden utilizar también en el pelo Vale, el aceite de yoyoba, por ejemplo, me gusta bastante para la zona de la raíz y el de Argan, pues para el resto del pelo, para, para nutrir e hidratar. Bueno, como veis, tengo aceite de argán. <risa> Pero mi gran descubrimiento de este año ha sido el aceite de semillas de higo chumbo. Me parece maravilloso para el contorno de los ojos. Tiene propiedades regenerativas y ayuda a la flexibilidad de la piel. Maquillaje. La verdad es que este año no ha sido nuestro año de, de maquillarnos, ninguna de las dos, ni Mireia ni yo. Pero bueno, en mi caso sí que pues para grabar o para algunas fotos que, que fuera a hacer, he estado utilizando la paleta Sweet Talk de Color Pop. Es una paleta con unos tonos súper bonitos, es un estilo de, de colores que me gusta muchísimo, con los que estoy muy cómoda se trabajan bien, son muy bonitos y lo bueno es que no ocupa nada. Otra paleta que estuve utilizando sobre todo como en la primera mitad de año, porque me estuve cosplayando de Elsa eh, para fanvención, una ONG que si os interesa eh, os dejamos el enlace en la cajita de información para que le echéis un vistacillo y bueno, el caso es que me estuve vistiendo de Elsa para varias acciones que tuvimos online y estoy utilizando la paleta Off Tropic de NYX, no sé dónde la he metido perdonadme, eh, tiene unos colores un poquito más cañeros eh, y potentes y es muy muy bonita y creo que ahora está de oferta en la web ahí lo dejo, creo que también en tienda física en cuanto a base de maquillaje, una base que he estado utilizando bastante en estos casos en los que me tenía que maquillar es la hipolergénica de Bell. No es que sea la base con mayor cobertura, pero me resulta muy agradable ya que tengo la piel pues, atópica, como os he comentado. No me es nada pesada, se trabaja muy bien, es una cobertura ligera y modulable. Utilizo el tono 01 por si os interesa, ¿vale? También os quiero incluir un corrector. En este caso es el Born to Glow de NYX. Es bastante agradable de utilizar, no noto que cuartee o que reseque demasiado la zona del contorno. Lo único que no me gusta es el aplicador en esponja. No me gusta nada. Pero lo que es en sí el producto me parece bastante bueno y para el día a día me parece un corrector muy muy bueno. Para mejillas, lo que he estado utilizando un montón, este tinte de mejillas de You Are The Princess. En concreto este tono es el Oh My God, ¿vale? <risa> es un rojo bastante potente, me recuerda muchísimo al benetint de Benefit. Me gusta muchísimo, deja un color sonrojado, rojito natural en la piel, que parece que es la piel la que tiene ese colorcito. Y aguanta muy bien también al roce de la mascarilla, es lo que he estado utilizando. Soy bastante pálida, bastante plana y esto pues me daba pues colorcito a la piel que me gusta. Como máscara favorita tengo la Rebel Eyes de Gauche. no la tengo aquí, perdonadme, es súper famosa, es vegana y es de cepillo de silicona. No es que sean mis favoritos, hay algunos, algunas máscaras de pestañas con este tipo de cepillo que sí que me gustan como este, pero en mi caso soy más fan de los cepillos tipo la Better Than Sex de Too Faced. Entonces me gustaría, eh, si tenéis alguna recomendación de tanto eyeliner como máscara de pestañas para probar este año, os lo agradecería muchísimo. A mí me encanta maquillarme los labios, pero con la mascarilla la verdad es que no lo he hecho apenas, no, no merece la pena <risas> Entonces, un producto que sí que he estado utilizando muchísimo que si lo acabo, repito, que si hay promoción, arraso o sea, me encanta cómo deja los labios de bonitos la sensación, la hidratación y es el Lip Volume de Kiko yo utilizo el tono 1 que es el Tutu Rose, creo que se llama me parece cuquísimo deja un colorcito, o sea, es un brillo súper agradable, no es nada pastoso y deja un colorcito, o sea, como un velo rosita por decirlo de alguna manera y queda muy natural. Aporta jugosidad al labio y con esto yo no noto que me tenga que estar reaplicando muy a menudo el producto, al contrario, me, me dura bastante la hidratación y es algo que agradezco muchísimo. Vamos a cabello. Eh, por un lado he estado la gran parte del año utilizando un champú natural que hice yo misma siguiendo una receta de trucos naturales. Creo que os la he nombrado en alguna ocasión. Os dejamos en la cajita de información eh, el enlace al champú, incluso a su Instagram, porque es una mujer que ahora mismo va a empezar a, con un curso de fitoterapia y me parece súper, súper interesante y fue también todo un descubrimiento de este año, la verdad. El caso es que este champú me ha encantado. Lo adapté un poco a, mes, a mis necesidades. Me ha gustado muchísimo. Con él me ha durado el pelo limpio bastante tiempo, no me ha reseñado no me ha picado la cabeza genial, pero no sé si recordáis en uno de los vídeos os recomendábamos bujas, eh, porque hacía pues champús, jabones, jabones para mascotas, me he hecho con el champú fuego, me gusta muchísimo lleva arcilla roja, huele súper bien, a mí es que me gustan los productos naturales como huelen y estoy muy contenta la verdad es que funciona muy bien y genial un producto que ya conocía de hace tiempo de hace unos años eh, lo he estado utilizando por temporadas y este año he vuelto a caer con R&B de LAS esto es un acondicionador sin aclarado que huele a jazmín o sea, esto es maravilloso y además dura el olor en el pelo. El caso es que deja el pelo bastante hidratado, muy suave, nutrido. No hay que pasarse porque es bastante densito y si no podría apelmazar. Antes de hacerme los alisados me funcionaba súper bien con el pelo rizado y ahora con este pelo raro que tengo pues también me funciona súper bien recomiendo aplicarlo en mojado o bueno, más que mojado, húmedo el pelo entre sus ingredientes pues lleva leche de avena, manteca de aguacate aceite de oliva, aceite de coco aceite de jojoba o sea, es una bomba de hidratación para el pelo y lo recomiendo muchísimo y si os gusta el jazmín, muchísimo más y en mi caso lo último de cabello es los tintes Natur Tint en el tono 8C que es rubio cobrizo que normalmente suelo tener por casa pero ahora mismo mmm, como he estado haciendo algunos tratamientos de henna no tengo tinte el caso es que este año he estado probando otros pero al que siempre he estado volviendo ha sido el de tin porque es el que más me gusta me parece bastante suave me deja el color que yo estoy buscando y lo recomiendo muchísimo os he dicho que he estado con tratamientos de henna a lo largo de este año creo que me he hecho tres y he estado probando la henna de la marca Caddy eh, que ya la terminé, tanto Jena como Casia como Amla. Eh, si os interesa todo este asunto, eh, porque este 2021 voy a estar dándole más caña a la Jena, dejárnoslo por aquí en comentarios y más adelante podemos hacer un vídeo en referente a la Jena. Ahora os voy a hablar un poco del caso de Mirella. En su caso, eh, respecto a temas de tratamiento, no ha probado nada nuevo que le haya llamado la atención. Sigue utilizando productos que utilizaban daño y le siguen funcionando bien, por lo tanto no hay nada que destacar pero donde sí que ha probado cositas es en el tema capilar ha probado tres opciones las tres le han ido bastante bien pero hay dos de ellas que le han funcionado mucho mejor y se va a quedar con una última opción que ahora os voy a explicar un poquillo, ¿vale? Vale, en su caso siempre ha tenido peleas con su cabello, eh, su cuero cabelludo es eh, bastante graso por lo que los champús eh, que muchas personas pueden utilizar, que compran en supermercados y demás, pues a ella no le funcionan para nada. Y ha estado en búsqueda del champú perfecto con el que pueda espaciar un poquito más los lavados y así controlar eh, el tema del cabello graso. El primero fue el champú de Shikakai de Alma Secret que lleva ortiga. Espirulina, menta, romero, cedro, limón y lavanda. No lleva ningún tipo de ingrediente eh, químico, entonces es libre de parabenos, de sulfatos, de siliconas, de sal, eh, al igual que los champús que yo he estado probando, a las dos la verdad es que nos gusta bastante esa parte cosmética, que ojo, no diga que sea malo, hay a muchas personas que le funciona mm, súper bien las siliconas o eh, los sulfatos. En mi caso, por ejemplo, las siliconas eh, cuando se trata de dar un aspecto pulido al cabello me funcionan súper bien, lógicamente, porque lo que hace es recubrir la fibra capilar pues ofrece un aspecto más sano del cabello. Eh, sin embargo, en cuanto a la limpieza he visto que como que me alpea en demasiado el cuero cabelludo que es algo que también la pasa a Mirella. Si a vosotros os funciona bien, sin problema. Lo que pasa es que a nosotras optamos por este tipo de cosmética, ¿vale? Por los ingredientes que tiene este champú este de Shikakai, ayuda bastante a controlar el sebo del cuero cabelludo, evita la caída y al ser natural no llevar sulfatos, no llevar productos un poquito más agresivos, pues son perfectos para los, para los cabellos teñidos. Lo bueno de este champú es que viene en mucha cantidad, medio litro y que huele de maravilla. Lo malo en este caso es que tiene un precio bastante elevado y aunque Mireia consiguió espaciar el lavado un día más, que está muy bien eh, ha descubierto otras opciones que le han gustado un poquito más que esta Lo otro que probó fue un combo entre champú, Perfect Hair Day Triple Detox y un acondicionador de la marca Living Proof Lo bueno de este champú es que elimina los residuos de producto, la contaminación y las aguas duras este champú la verdad es que la funcionó a las mil maravillas y lo ha conseguido espaciar lo que con ningún otro champú ha conseguido. El problema es el precio. Este combo sube hasta los 54 euros por el champú que son 160 mililitros y el acondicionador de 233 mililitros por lo que no sé hasta qué punto merece la pena, ya eso es en función de cada uno por eso en este caso Mirella se queda con esta última opción que os voy a presentar ahora que es el combo de champú y acondicionador de la marca Function of Beauty seguramente hayáis visto estos productos gracias a alguna influencer de hecho es como los conoció Mirella y me acuerdo de cuando le llegó el paquete <ríe> dije ¡ah! y esa marca la conozco estuve ojeando su web y lo que nos parece súper original de, de esta marca es que te permite customizar los productos a tu gusto y a tus necesidades. Antes de hacer la compra realizas un test en el que te van preguntando cosas sobre, sobre tu cabello y qué es lo que buscas en los productos. Y eh, algo que también eh, pues gusta bastante es que puedes elegir tanto el color como el aroma del champú y el acondicionador y algo también pues bastante gracioso es que pueden poner tu nombre en las botellas estos productos eh, al igual que los anteriores son libres de sulfatos de siliconas de parabenos de aceites minerales no llevan gluten estos productos además son cruelty free y son aptos para veganos entonces en cuanto a los resultados con este combo le ha resultado tan bien como con el combo anterior el, el de living proof la diferencia es el coste que son 39 euros por champú y acondicionador, ambos de 237 mililitros. Esta marca además funciona como suscripción. Cada tres meses te envían tu paquete a casa con tu champú y acondicionador para que te olvides de esta gestión, ¿no? Lo bueno es que eh, entre estas entregas tú puedes ir cambiando la fórmula si quieres probar otra o si no te ha funcionado del todo bien. Y además puedes cancelarlo cuando quieras. Por otro lado, eh, sí que es verdad que hemos comentado que eh, a Mireya no había descubierto así ningún producto cosmético nuevo, pero no es así. Cuando hizo el pedido de Alma Secret, eh, aprovechó para que le salieran mejor los gastos de envío, lógicamente, y se cogió un esfoliante, el body scrap llamado Cleopatra. Es un esfoliante corporal con leche de arroz, sándalo y vainilla de Tahiti. También es libre de crueldad animal sin ingredientes artificiales y es válido para cualquier tipo de piel. Tiene un aspecto así como de azúcar moreno y es unido al aroma que tiene pues dan ganas de pegarle un bocado. Y hasta aquí la primera parte de favoritos de 2020. Os recordamos que la semana que viene tendremos los favoritos random, muy interesantes así que estad atentos. Nos encantaría que nos dijerais cuáles han sido vuestros favoritos en la cajita de información, cualquier recomendación que queráis hacernos, cualquier producto que queráis que probemos, cualquier cosita por ahí. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Si queréis ver más vídeos como este, suscribiros, dadle a la campanita para no perderos ninguna notificación. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, que como siempre os las dejamos en la cajita de información aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo y a ver si quedamos.